Yo llevaba ya tiempo queriendo vivir la experiencia de ir a otro país. Un día vi un, un artículo, hablaba un poco sobre la vida aquí en Australia, las playas, la gente. Y en ese momento decidí que, que, que prefería venir cuando pudiese irme a algún sitio que, que sería aquí, a Australia. Vi la publicidad en Instagram y, y no sé, me gustó, no sé, lo vi como muy cercano, como muy familiar y tal y, y porque había visto como dos, tres agencias. Yo creo que vi eso, que algo como muy cercano, muy, y no sé, me gustó más y elegí esa. Súper bien con él, la verdad, y bueno, desde el primer momento él me ayudó con elegir la ciudad, elegir la escuela. ...él había estado en Sydney, y ha vivido la experiencia hace años... ...y me ayudó en todo. Yo creo que es lo más importante ¿no?... ...porque es un tema bastante, bastante complicado... Y, ...y la verdad es que tener a alguien que te ayude con todo eso... ...que no es nada sencillo, eh, merece mucho la pena. La verdad es que súper bien porque... ...me solucionó además un, un problema que tuve con, con, con la tarjeta SIM y demás y me lo arregló muy rápido y bueno me llevó al banco me abrí la cuenta con ella súper bien él me, me hizo la gestión del TFN incluso fuimos a desayunar me, me cayó súper bien me ayudó muchísimo y, y la verdad es que lo agradezco mucho de hecho he quedado con ella varias veces por aquí por, por Byron y nos llevamos muy bien sí. la verdad es que yo había visto vídeos había visto fotos y demás y, y era un sitio que me encantaba porque yo no quería una ciudad grande, quería un sitio pequeño y superó en gran parte mi expectativa, me gustó muchísimo y me sigue gustando, claro. Bueno, estoy estudiando inglés, en Lexis, un curso de General English y nada, súper bien, gente, bueno, ahí somos algunos de España, gente de Japón, de Francia, de Lituania, unas chicas, o sea, gente de muchos sitios, gente majísima, los profesores súper bien y, y bueno, las clases la verdad es que bastante ameno porque hacemos juegos, hablamos mucho, damos también un poco de gramática y tal y, y la verdad es que muy bien. A ver, alojamiento, bueno, estuve en un, en un hotel como unas dos tres semanas, que bueno, lo de buscar casa es algo que hay que hacer con, con, con tiempo. o sea Yo pensaba que iba a encontrar más antes, pero tardé un poquito, o sea, no es que tardase más, es que realmente es lo que se tarde porque bueno, no, tampoco te pueden meter en la primera casa que, que veas, porque bueno, hay que tener varias opciones, pero bueno, no tardé mucho, tardé como unas tres semanas en encontrar casa y trabajo incluso antes la verdad es que bueno trabajo hay muchísimo ahora y sobre todo en hostelería y demás y trabajo tarde como semana y media dos semanas no le importa la edad que tenga va a un trabajo y no te preguntan qué edad tienen, ni siquiera hay que ponerlo en el, en el currículum a cualquiera le diría que, que se atreva y especialmente a la gente que que tiene bueno treinta y tantos cuarenta cincuenta que o sea, que se atrevan, que, que no importa nada en absoluto la edad que, que tengas, que, que va a ser la mejor experiencia de tu vida seguramente.